hola es un gusto saludarlos de nuevo en este espacio de razón pública al aire este video podcast que se ha abierto para difundir todo el pensamiento que se publica en la revista digital y siempre temas de actualidad temas necesarios temas imprescindibles bajo la mirada de los mayores especialistas hoy vamos a hablar de energía y de transición energética lo que nos compete por supuesto a todos esto que estamos logrando, que ustedes nos vean, nosotros verlos, esta luz que nos eh, acompaña, pues depende de, de dónde vamos a sacar esa energía. Y vamos a tener a los invitados en dos momentos. La primera invitada es una gran especialista en eh, algo de lo que quizás no habíamos oído hablar. Ella es Rocío Sierra, ingeniera química de la Fundación Universidad de América. Magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, Magíster y Doctora en Ingeniería Química de la Universidad de Texas, A&M. Además, eh, profesora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. Sus temas de interés e investigación son el uso de corrientes residuales para diferentes propósitos, entre ellos generar energía y el uso del calor residual e hidrógeno para acelerar la transición energética. No se asusten, que aquí vamos a, a tener también la traducción de estos términos. Y nos va a estar acompañando también Hernando Gómez día, director de Razón Pública, que sabe aterrizar mucho los conceptos y los temas. Doctora Rocío, bienvenida. Muy buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes, Hernando. Para mí, un gusto estar aquí con ustedes para conversar. Eh, de estos temas de interés y actualidad. Fernando, eh, desde su campaña, Gustavo Petro habló de transición energética y cómo le recordamos a la gente de qué hablaba cuando esa transición, empezando incluso por, por el cambiar el petróleo por aguacate o el aguacate por petróleo. Es una conversación muy interesante. Y el presidente Petro, desde su campaña, pues ha insistido en el tema de la transición energética. Él tiene una visión, digamos, bastante apocalíptica sobre el cambio climático. Él, tanto él como la ministra de Ambiente, viene, sobre todo ella, viene de la militancia muy respetable en las causas ecológicas, ambientalistas en el mundo. Y yo diría, la doctora Rocío, pues si es la que sabe, pero yo diría. Desde el punto de vista del planeta, es, son indiscutibles los argumentos del presidente Petro y la, y la ministra. Es decir, efectivamente, el daño, climati, el daño del cambio climático es evidente, es creciente, es alarmante. Cada año oímos de Naciones Unidas, del panel de Naciones Unidas y de todos los expertos noticias más alarmantes sobre el cambio climático. Es, es mucho más rápido el calentamiento de lo que se prevé. Entonces, claramente la, el mensaje internacional mundial es bastante de alarma y muy bien justificada. El presidente Petro parte y su ministro parten de esa convicción. Pero a mí me parece que la pregunta interesante y compleja es otra. ¿Cuál es el papel de Colombia? ¿Qué es lo que tiene que hacer Colombia? Lo digo con todo respeto, pero para aclararnos, porque es un beneficio de simplificar las cosas el presidente Petro será el presidente de Colombia pero no es el presidente del mundo entonces eso complica enormemente y matiza enormemente la conversación un poco diciendo a la brusca como ustedes recuerdan los primeros anuncios de Petro iban en el sentido de la ministra primero, no va a haber fracking entrada, absolutamente segundo, la discusión sobre si se van a suspender los nuevos contratos hacia el futuro que ha habido toda una clase de digamos, de precisiones lingüísticas para asegurar los, que... Los ¿sí? contratos de exploración de petróleo, ¿no? Los ¿verdad? contratos de exploración de petróleo. La, digamos, el punto de que se parte es que el petróleo es malo y tenemos que salir del petróleo y del carbón y la humanidad tiene que hacerlo. Y entonces Colombia inicia ese camino. Digamos, es el anuncio básico del presidente que ha sido motivo de una gran polémica, por supuesto, porque la pregunta obvia es de qué vivimos entonces, ¿no? Entonces, el presidente más o menos ha insistido en esa posición, aun cuando se ha matizado, se ha enredado, pero la posición sigue siendo básicamente Colombia se va a despetrolizar. Y ahí fuera de eso, hay un, Colombia tiene un compromiso de transición energética desde hace mucho más tiempo. La doctora conoce ese tema sumamente bien. Eso no viene del gobierno Petro. Colombia hace mucho tiempo que está trabajando en eso, en una matriz, y hay unos técnicos si y se ha avanzado bastante en el planteamiento. Son dos cosas distintas. Que Colombia deje de exportar, eso es una cosa. Controlar el cambio climático y hacer la transición energética en Colombia es otra. Yo me temo que hay muy, mucho menos claridad de este gobierno sobre lo segundo que sobre lo primero. Sí, señor. Y no sé la doctora cómo lo vea, pero a mí me parece que la cuestión es, el presidente Petro un poco está pensando en el mundo y no en Colombia. Aquí... Y, Aquí viene también el tema de las aclaraciones y las, y, y las precisiones y las traducciones y le voy a pedir eh, a la doctora Rocío, que amablemente eh, en la conversación previa lo había aceptado, que nos haga una, unas muy cortas traducciones en lo que significa transición energética y si, por supuesto, una transición necesita una sustitución. Entonces, ¿qué sería la sustitución? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que esta es una pregunta que nos estamos haciendo todos y que pues, nos ayuda a iluminarnos en el camino hacia cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, transición energética. Creo que la forma de abordarlo sería tratando de mirar, eh, digamos, nuestra historia, la historia de, de la humanidad, para encontrar que nosotros no estamos ni mucho menos por primera vez enfrentando una transición energética. Transición energética básicamente es cambiar lo que nosotros estamos usando como fuentes y recursos para la producción de energía y, eh, digamos, explorar nuevas posibilidades. Encuentro que realmente, por ejemplo, del paso de la esclavitud al petróleo, ya hubo ya ahí una transición energética, que fue importante y que lo que buscaba era reemplazar esa mano de obra y ahora utilizar un recurso densamente energético que era el petróleo. Básicamente las transiciones energéticas que han ocurrido en la humanidad pues han sido en esa, en esa estructura. Nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas máquinas para la producción de energía y el explorar esas nuevas posibilidades para aumentar en términos de productividad, de energía, productividad que potencia la energía para otros temas y en términos de, de eh, eficiencia. Ahora, ¿qué pasa? Eh, esta es una transición que no tiene ese mismo espíritu. Es decir, aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es eh, un... un eh, eh, cuidado del medio ambiente de la tierra de nuestros recursos entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratando de inventar máquinas nuevas máquinas que no necesariamente son tan nuevas para poder estar eh, digamos teniendo un uso más limpio de la energía básicamente es eso entonces, en esta transición estamos haciendo un foco muy, muy importante en las emisiones de dióxido de carbono, quizás dejando un poco de lado a nivel mundial eh, otros tipos de emisiones que estarían asociados a las nuevas tecnologías, a las nuevas máquinas de producir energía. Entonces, en transición, aquí tenemos retos distintos, eh, Teníamos que asegurar la confiabilidad en términos de que tengamos la suficiente energía para poder eh, seguir sí. llevando la calidad de vida que tenemos. Y eh, en términos de, eh, de que no es porque no lo tengamos, es porque ahora buscamos un propósito que va en una dirección distinta a la de producción de energía. Sí, y a propósito entonces ya de sustitución. Si se cumplieran los propósitos de no buscar más petróleo y se acabara el petróleo que produce Colombia, que Colombia necesitara pues, generar su energía, en términos de sustitución, ¿qué tendría? ¿Qué podría tener para generar energía? Pues eh, yo pienso que lo primero que hay que considerar para la sustitución es que la única manera de potenciar todo lo que se necesita en términos de energía que se gasta y materiales necesarios para poder tener ahora un sistema de producción limpia es el petróleo. Ahí nosotros necesitamos, por ejemplo, estar explotando materiales, la energía viene del petróleo, Necesitamos estar movilizando y transportando los materiales que hemos explotado, por lo cual vamos a necesitar nuevamente petróleo. Entonces, yo veo el tema de sustitución absolutamente necesario, pero no inmediato. ¿sí? En primer lugar, vamos a tener que seguir explotando y usando nuestros recursos con el fin de potenciar nuestra transición al uso de energías, que se viene con algunos retos uno de los cuales es el que no es una energía firme en, en el sentido de que pues vamos a variar, vamos a depender de si está haciendo sol, de si está haciendo viento. Eso entonces nos deja en una posición de vulnerabilidad que afecta la confiabilidad de producción de energía del sistema. Entonces yo creo que lo que tenemos que considerar es que los tiempos de transición la forma como va a ser la sustitución debe ser muy bien planeada y debe considerar que va a haber un tiempo que puede llegar a ser, no sé, una década, dicen algunos estudios, en los que nosotros necesitamos al petróleo para potenciar que luego de esa década, cuando ya tengamos la capacidad instalada, podamos ahora sí generar una energía más limpia. Ahora dice usted, eh, doctora Rocío eh, esa energía que va a necesitar del viento y va a necesitar del sol, hablamos de la energía solar de la energía eólica pero además, y me lo hacía notar usted, se necesitan los minerales para producir esos paneles para producir esas máquinas que generen esa energía una alta demanda de minerales y por otro lado también tienen su impacto ambiental importante ¿no? así es eh, un eh, reporte reciente del 2021 de la Agencia Internacional de Energía, pues habla del de el rol eh, de minerales críticos en la transición energética y uno de los puntos importantes que se mencionan allí es el hecho de que minerales claves, estaríamos hablando de litio, cobre, níquel, cobalto, entre otros, eh, pues son muy necesarios para la creación de de baterías para la creación de paneles solares para la creación de molinos de viento ¿sí? y eh, pues como todo el mundo está tratando de utilizar eso porque todos estamos en una carrera hacia la transición energética pues la demanda de esos minerales está creciendo y está creciendo de una manera que no necesariamente está planificada de tal manera que se plantean en el artículo que les menciono algunos escenarios que nos dejarían con unos incrementos, unas necesidades de producción de esos minerales que pueden llegar a ser demasiado altas, como para cumplir con las metas que nos hemos trazado. Entonces, bueno, llegó, ah, sí, nuevamente llegó. la idea es, es eh, gracias, la idea es eh, como, darnos como un poco reflexionar los temas y tratar de ver, que pues tenemos que darnos tiempo para encontrar, por ejemplo, nuevas minas que tengan eh, estos recursos, utilizando quizás los, los nuevos sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden, que nos guíen, va a ser un, unas, un tema que puede llegar a ser relativamente más rápido que eh, lo que solía ser, por ejemplo, la búsqueda de minerales, pero que de todas maneras va a demandar un, una cantidad de energía importante en la explotación, en el transporte, en la, el procesamiento de minerales que, eh, digamos, eh, no, no, no nos va a permitir como, como llenarnos todos y simultáneamente de paneles solares, de vehículos eléctricos, de molinos, de viento. ¿sí? Va a ser una cosa eh, que tiene necesariamente que ser pausada. Que sea sí. planificada, que sea bien pensada. Bueno, ya vamos a estar dentro de unos minutos conectados con nuestro siguiente invitado, el exministro Amil Caracosta. Pero, Hernando, nos animamos mucho cuando vimos las noticias sobre eh, lo, el bus de hidrógeno. Porque ya habíamos visto vehículos eléctricos, ahora bus de hidrógeno. Y usted creo que se entusiasmó tanto que incluso le encargó a la doctora Rocío. Un artículo para razón pública que viene publicado en la última revista digital sobre el hidrógeno en el sector transporte. Cuéntenos y, eso, y, <ríe> doctora. Perdón, eh, Daniel, simplemente, simplemente para asegurar, están dos expertos que, que saben muchísimo, el doctor Míñez que acaba de unirse a nosotros. Yo simplemente quería comentar si la invitación a la doctora Rocío tiene una razón de ser en razón pública y es que la transición, la transición energética vista desde afuera, ¿no? Es, es inevitable, es necesaria, es urgente, pero es mucho más difícil de lo que se puede creer, por lo que está diciendo la doctora, porque las alternativas, primero, no es seguro que estén disponibles con tanta facilidad y segundo, también consumen energía. Es que el problema, no es, ese es el debate sobre qué tan pesimista se puede ser, doctora Milker, ¿no? Por ejemplo, no es solamente el petróleo para el transporte. La humanidad depende del petróleo para la urea y para el acero. Hágame el favor. Es decir, estamos petrolizados, polimerizados de una manera que va mucho más allá de la gasolina y el petróleo. Entonces eso hace que el gran dilema, el rompecabezas es: tenemos que reemplazar el petróleo y, como ya dijimos, Colombia no es el mundo. Doctora Mica, está diciendo yo que el presidente Petro Cree que Colombia es el mundo, él no es el presidente del mundo, sino el presidente de Colombia. Y entonces lo que tiene que manejar es la situación colombiana y no acaba con el petróleo en el mundo. Pero bueno, con pues la complicación que está mencionando la doctora es esa, Que hay una demanda, para hacer la transición energética se necesita litio, cobalto, más petróleo <risa> durante un tiempo. Sí. Y la Fernández. pregunta es, ¿cómo vamos a salir de ese brete? Porque esa es la complejidad, yo no quiero decir, hacer afirmaciones simples, sí. pesimistas, sino señalar la complejidad del problema y sencillamente decir, las soluciones simplistas no son solución. Digo eso con todo respeto, pero como este es un programa de interés público, porque a veces las consignas del gobierno, particularmente del presidente Petro y de su ministro, hacen daño porque son muy simplistas. Pero yo lo dejo ahí porque hay gente que sabe mucho pero, más. Bueno, pero entonces... Eh... Concluyamos lo del, lo del bus de hidrógeno, a ver si sí si, si es una posibilidad y si entonces por ese lado eh, tenemos buenas perspectivas, doctora. Sí, yo considero que definitivamente el bus de hidrógeno es una posibilidad. Ahora, pues hay que tener el, el lente muy buen puesto sobre los, las formas de producción de hidrógeno. Eh, existen varias, varios métodos para producirlo. Se está hablando de la electrólisis con mucha fuerza. Yo pienso que la electrólisis es viable cuando uno tiene unos excesos de energía, quizás porque, por ejemplo, como Chile tiene una capacidad instalada en, en solar, que ellos no están utilizando, por ejemplo, porque no tienen la transmisión desde los grandes parques solares hasta los centros de consumo, entonces, cuando uno tiene ese exceso de energía eléctrica, hacer, producir hidrógeno por electrolizadores es un gana-gana. Porque el hidrógeno, fuera de poder utilizarse para la producción de energía, es un eh, elemento químico que nos va a permitir asegurar la sostenibilidad alimentaria. Estaríamos hablando de hidrógeno como materia prima para la producción de fertilizantes, estaríamos hablando del agro. Y ahí el hidrógeno como tiene esa flexibilidad, tiene esa potencialidad. Entonces, en el evento de tener un exceso importante de energía, ojalá renovable, la, la, la alternativa sería almacenarla en hidrógeno. Hay muchos retos en, tem en, en temas de almacenamiento de hidrógeno, pero si nosotros tenemos el hidrógeno, eso nos permitiría entonces a nosotros tratar de buscar la independencia energética y alimentaria que necesitamos. En este momento, por ejemplo… Rusia está peleando con Ucrania y ahí estamos teniendo algunos problemas sobre la seguridad alimentaria por temas de fertilizantes que son los que se producen en, eh, en Rusia, que, no, que están cerrando sus puertas a la exportación. Y empezamos a ver los incrementos importantes en los precios de los productos agrícolas. Ahí nosotros si llegamos a tener un exceso de productividad, quizás porque tengamos una capacidad instalada importante en eólica y en solar, en horas pico podemos hacer un almacenamiento en la producción de hidrógeno a través de electrolizadores. Pero tenemos alternativas. Por ejemplo, ese biogás que aparece en la foto que menciona Darío del artículo. Eh, ahora, que se ahora, puede ahora le voy conocer, a hablar de la foto. Sí, sí que se puede producir por, eh, por eh, digamos, utilizando la porcinasa o el estiércol de ganado, pues es una oportunidad para la producción de hidrógeno, ¿sí? La misma, el mismo reformado de gas natural se puede aplicar a biogás para la producción de hidrógeno a partir de ese recurso, ¿sí? Entonces, es un gana-gana que nosotros estamos tratando de buscar. Tratar de tener la capacidad instalada que nos permita a nosotros crecer. Y yo estoy pensando que el hidrógeno es, es, digamos, que clave en toda esta transición energética. Llegando a un punto en el que, pues, las hidrogeneras serían una opción, digamos, no tan cercana. Pero sí en la medida que logremos eh, invertir energía, recursos... Eh, de, de desechos agrícolas, recursos de desechos pecuarios e incluso corrientes de hidrógeno residuales de la industria, que las hay, ya hemos identificado un par de proyectos que, que son muy interesantes al respecto, nos puede entonces sí. a nosotros dejar con esa seguridad que no solamente está al, al nivel de, de energía, también de alimentos y de independencia energética muy bien ahora eh, cuando estemos cerrando vamos a hablar de este tema de la foto y, y, y creo que nos va a ayudar a entender mucho porque también quiero eh, saludar al exministro Amílcar Acosta que se por fin ha logrado conectarse espero que nos esté escuchando y que nosotros lo vayamos a escuchar muy bien que es economista de la Universidad de Antioquia ex presidente del Congreso de la República ex ministro de Minas y Energía fue presidente de la compañía colombiana de gas y es profesor de la Especialización en Derecho Minero Energético de nuestra, digo yo, de la mía, también Universidad Externado, miembro y fundador de la Federación Nacional de Biocombustibles, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y de la Academia Colombiana de Historia. Pues con todo este preámbulo, eh, doctora Milcar, yo le pregunto, ¿ya estamos en el momento de la transición energética anunciada por el presidente Petro, ya. Eh, ¿Estamos listos? Bueno, eh, lo primero, pues, disculparme por la dificultad de poder conectarme, pero conectado estamos ya. Eh, quiero empezar por decir que la transición energética en la que estamos no es la primera transición energética que hemos tenido. Esta es la tercera transición energética. Yo quiero recordarlo porque la primera transición energética tuvo lugar con el invento del motor de combustión interna que vino a desplazar la máquina a vapor. Con la máquina a vapor, el carbón tuvo un auge inusitado. Fue el gran ciclo, el gran boom de la industria del carbón. Y con el motor de combustión interna vino el auge de la industria petrolera y sus derivados. Esa fue la primera transición. La segunda transición fue la que tuvo lugar en 1973 y que tuvo como detonante la guerra del Yom Kippur, que llevó a los países árabes a decretarle un embargo petrolero a los países aliados de Israel y que le dio un campanazo a Occidente en el sentido de que estaba en riesgo su seguridad energética y la propia seguridad nacional y esto llevó a integrar a la matriz energética al gas natural que hasta entonces había sido un estorbo en la industria petrolera y también se integró a la matriz eh, el carbón que ya dije había sido desplazado por el petróleo el carbón empezó a vivir lo que yo he llamado su segunda juventud ahora estamos en esta tercera transición que tiene fundamentalmente como eh, razón de ser el propósito de la descarbonización de la economía, que fue el objetivo central del Acuerdo de París que se firmó en 1975. Esto nos lleva entonces a, eh, a plantear la necesidad de migrar de las energías de origen fósil hacia las energías, hacia las fuentes de energía renovables y limpias. Generalmente, y, y por eso me complace mucho que estemos hablando de hidrógeno, porque generalmente se, se identifica en el, en el imaginario colectivo a la transición energética con energía solar y energía eólica y pare de contar. Pues no. La gama de fuentes no convencionales de energías renovables es mucho más amplia. Además de el la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, tenemos la energía a partir de la biomasa. En ese sentido, Colombia se adelantó a la transición energética cuando, merced a mi ley, de la mezcla de los biocombustibles que empezó a darse en Colombia a partir del 1 de noviembre del 2005, 10 años antes del Acuerdo de París, se, se empezó a hacer obligatoria la mezcla de los biocombustibles en Colombia. ¿Y qué se utiliza para producir el etanol que se mezcla con la gasolina y el aceite que se mezcla con el diésel? La biomasa. Y, la, y esa biomasa no solamente sirve para la mezcla de los biocombustibles, sino que está sirviendo también para generar energía. Quiero contarles que entre la cadena de etanol, y la cadena de biodiesel, hoy en día se, se tiene una capacidad instalada de generación de más de 700 megavatios de potencia. A esto súmele el gas natural. Colombia también se adelantó en esto. Tenemos circulando en el país aproximadamente 600.000 vehículos convertidos a gas natural, que hoy es considerado en el mundo como el combustible fuente de de la transición energética y finalmente creo que hay algo muy importante a tener en consideración y es que la hoja de ruta de la transición energética no tiene una fórmula universal. No hay una receta que sea aplicable a todos los países. Cada país se tiene que dar su propia ruta consultando sus propias realidades. Para poner eh, eh, un aspecto que es bien relevante para diferenciar la hoja de ruta de un país como Colombia en su transición energética con respecto a otros países. No es lo mismo una transición energética en un país, por poner un ejemplo, como Alemania, que depende de las importaciones de petróleo, de carbón y de gas a otro país llamado Colombia, que depende, pero de la producción y exportación del petróleo y del carbón. Dos, sí. en el resto del mundo, en promedio, eh, la principal fuente generadora de gases de efecto invernadero es el sector energético, con más del 73%. En Colombia, a lo sumo llega al 35%. Entre otras razones, esto se explica... Por la mm, composición que tiene nuestra matriz eléctrica, en donde el 68% de la eh, capacidad de generación que tenemos en Colombia es de origen hídrico y ese mismo 68% en el resto de países tiene origen, tiene fuente de generación térmica. De manera que eso obliga sí. a ajustar nuestra transición consultando esas realidades. Precisamente eh, y sobre eso le quería preguntar usted ha planteado una serie de posibilidades pero es tanto como para decir no busquemos ya más petróleo en este momento, quedémonos con lo que hay y exprimamos la esponja de lo que queda Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Colombia no es un país petrolero y no es un país petrolero primero porque nuestras eh, reservas son muy limitadas a los humanos nos alcanzarían para ocho años más y segundo porque la producción de Colombia eh, es muy precaria estamos hablando en promedio de 750 mil barriles al día, de los cuales necesitamos 400 mil barriles para cargar nuestras dos refinerías y exportamos 350 mil barriles al día que representan el punto 35 por del volumen que diariamente se consume en el mundo de manera que colombia no es relevante ni desde el punto de vista de ser un país productor como tampoco ser una fuente importante de generación de gases de efecto invernadero por concepto de los hidrocarburos pero además hay que tener en cuenta que si nuestras reservas son precarias, nosotros para garantizar la autosuficiencia petrolera en el país, ya nosotros sabemos por experiencia propia, y fue una experiencia amarga, lo que es depender de las importaciones. Colombia entre el año 1975 y 1985 tuvo una década durante la cual tuvimos que importar petróleo al país, perdimos la autosuficiencia y recuerden que eso fue una verdadera tragedia para el país. Al presidente López le tocó decretar la emergencia económica y al amparo de esa emergencia económica decretar una dura reforma tributaria para tratar de arbitrar los recursos que se habían dejado de recibir por concepto de la industria del petróleo. Entonces, es descabellada la idea de pensar siquiera, así sea con el deseo, de que Colombia deje de explorar y deje de producir petróleo, entre otras cosas porque el petróleo que Colombia deje de producir o deje de exportar no va a contribuir en nada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Miren. La Agencia Internacional de Energía, en su, uno de sus últimos informes, nos dice que la demanda, la curva de demanda por petróleo empezará a aplanarse a partir del año 2030. Para ese año, todavía en el mundo se estará consumiendo por lo menos 80 millones de barriles al día. De manera que, como diría Keynes, un reputado economista que Hernando conoce muy bien, decía que toda demanda crea su propia oferta. Esa es la tragedia que tenemos nosotros con la cocaína. Mientras haya en el mundo sí. quien consuma la cocaína, habrá quien la produzca. Yo le voy a pedir doctora Milcar, que hagamos esta cuenta que me decía usted en la, en la conversación previa, es en el 2030 comienza a... a podría, a ponerse plana la, la demanda de petróleo, pero con unos volúmenes inmensos. Y si dejamos de buscar para ese momento, entonces Colombia ya no va a estar produciendo. Si sí, no importa. Sí, no es importando Y usted además lo ponía, y ahora vamos a volver también con la doctora Rocío, en términos de carros. Sí. sí. En términos de cuántos carros hay ahora, cuántos habría en el, en el 2030, y, y cuántos... ¿Habríamos podido sustituir? ¿Cuántos carros van a seguir necesitando Claro. Sí, eh, efectivamente. Eh, de acuerdo al censo del Ministerio del Transporte, hoy en día en Colombia tenemos alrededor de 17 millones de vehículos. Ese es el parque automotor que tenemos en Colombia hoy. Se proyecta que para el año 2030 tendríamos 24 millones de vehículos. Como ya les dije, están circulando 600.000 vehículos convertidos a gas. Suponiendo que no se va a convertir un, un carro más a gas para el 2030, tendríamos entonces 600.000 vehículos a gas. ¿Y, y, la proyección, y la proyección que tiene el Ministerio de Minas y Energía es que para el año 2030 Colombia pueda... Tener circulando por sus vías aproximadamente unos 600 mil vehículos con motor eléctrico. Sumado los 600 mil de motor eléctrico a los 600 mil vehículos a gas, tenemos 1.200.000 millón mil vehículos. ¿Qué vamos a hacer con los 22 millones mil vehículos restantes? Pues tienen que seguir yendo a las estaciones de servicio, a tanquear ya sea con gasolina, con diésel o con gas natural. De manera que este es un trayecto que tendremos que recorrer. Eh, sí. La movilidad eléctrica es un punto de llegada, no es un punto de partida. Y yo siempre he dicho que para uno llegar a la tarde tiene que pasar por el mediodía. Bueno, pues yo aquí quiero entonces preguntarle a la doctora Rocío, me perdona si de pronto simplifico mucho el cuento, pero es, si tenemos 600 a gas, 600 mil a gas, 600 mil eléctricos, ¿no podremos aportar eh, con algo de hidrógeno también, de vehículos con hidrógeno, de aquí al 2030? Sí, sí se puede, sí se puede. Eh, sin embargo, entre las tecnologías para eh, combustible vehicular, quizás la más retadora en términos de costo eh, sería la de hidrógeno. Y tendríamos ahí algunos retos, respecto de, eh, la, de, la, de la seguridad, de la seguridad eh, que pues tienen un costo asociado que es, que es importante, sobre todo por las hidrogeneras. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros? Pues es, el hidrógeno es tremendamente interesante porque si nosotros tuviéramos una corriente de dióxido de carbono, no sé, digamos, los corriente, la, gases de, el, la corriente de gases efluentes de una planta de producción de energía térmica. Si tenemos ese dióxido de carbono y tenemos hidrógeno producido, en lugar de basar, de coger ese hidrógeno y mandarlo a la hidrogenera, lo que podemos hacer es coger ese dióxido de carbono que ya está contaminando y ponerlo con hidrógeno en una reacción que es la reversa de la, del reformado de metano, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono y el hidrógeno nos produciría un metano sintético, un gas natural sintético, ¿sí? Ese gas natural sintético podría formar parte de ese recurso, el que estamos teniendo ahora en nuestras estaciones de gas, ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que tendríamos ya un dióxido de carbono que está contaminando, que queda atrapado, que en el momento en que se usa en el vehículo, vuelve a dejar ese mismo dióxido de carbono. Es un dióxido de carbono que empieza a circular. Porque vuelvo y tengo entonces mi producción de dióxido de carbono porque sigo generando con planta térmica y ese lo vuelvo a atrapar nuevamente en hidrógeno para volver a producir metano que nos va a aumentar la vida útil de nuestras reservas de gas natural. Y usted Eso planteaba es una también, tecnología sí. eh, industrialmente eh, aplicable. ¿Sí? Sí. Y, que se puede, y que se puede, digamos que, promover desde el punto de vista del gobierno muy fácil y muy rápidamente. Por una parte, eh, Darío, perdón, pero, pero quiero como, eh, ahondar un poco en el tema, porque si en nosotros tenemos ese, ese biogás que estamos produciendo, porque tenemos, no sé, eh, nuestros residuos pecuarios, porcinas estiércol, lo que sea, y estamos produciendo nuestro biogás, ese biogás pues va a tener una corriente de dióxido de carbono, va a tener más o menos la mitad en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que sale del biogás puede ser hidrotratado si nosotros tenemos hidrógeno. Entonces, nuestro biogás que tiene un porcentaje, digamos, no tan aceptable para poderlo, poderlo poner en la red de gas natural. En metano, ahora hidrotratado, puede entrar a la red de gas natural. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que nosotros tenemos muchísimas oportunidades. Yo me figuro un futuro en el que nuestros residuos agrícolas, ahora responsables de una gran producción de emisiones para Colombia, en un proceso de gasificación se, trans, se transformen en hidrógeno. Y ese hidrógeno ahora pasa a, con, gas natural, eh, perdón, con biogás, formar parte del gas natural o ese hidrógeno ahora lo estamos utilizando con una corriente efluente de una planta térmica que ya nos está dando el dióxido de carbono, podemos entonces nosotros potenciar y alargar la, el uso de ese recurso de gas natural que nosotros tenemos para el aseguramiento de nuestra energía a nivel de país. Muy bien, pues yo eh, iba a llevarlo antes como pregunta, pero la doctora Rocío ya lo ha mencionado varias veces como respuesta anticipada, y es los residuos pecuarios, porque en su artículo de razón pública él, aparece una ilustración, aparece una fotografía de una granja porcícola en la que hay un trabajador recogiendo pues, los desechos de los marranitos. Y yo le decía que va a representar lo que sale de los marranitos, como posibilidades energéticas. Y me dijo en la conversación, pues eso que sale de ahí es un gran aliado para el gas. Y con las infraestructuras que haya de térmicas y todo, eso puede llegar a convertirse en una fuente grande de energía. Le dije, ¿y qué otros animales podrían aportar? Pues bueno, todos los que producen en ese momento ese tipo de, de desechos pecuarios. O sea que por ahí, también, por ahí también podría haber una posibilidad. Todas las oportunidades. Todas las oportunidades, todas las oportunidades de alargar la vida útil de nuestras reservas de gas natural. En todo caso, muchas, muchas más la oportunidades. La posibilidad de, de atrapar sí. el dióxido de carbono en el hidrógeno y volver esto como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, dióxido de carbono que ahora queda atrapado en hidrógeno, que ahora el vehículo vuelve a convertir en dióxido de carbono, que ahora vuelve a quedar atrapado en hidrógeno. Eso es lo que nosotros podríamos hacer y no necesitamos los minerales o al menos mientras que el mundo el resto del mundo resuelve el problema de de dónde sacamos todos los minerales que vamos a necesitar en el futuro inmediato para producir nuestros paneles para producir nuestros molinos de viento para producir nuestras baterías las que van a nuestros carros eléctricos sí entonces en conclusión para los tres citando por ahí a alguien eh, transición sí pero no así podemos quedar en eso sí, Amílcar. Eh, bueno, no, active su, su micrófono, Amílcar. Sí, indudablemente que eh, yo recurro a, a una frase de un gran poeta, eh, Machado, cuando decía, despacio y buena letra, hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Muy bien, uno no va a estar eh, contigo. Hay entonces, eh, hay, hay, hay mucho por hacer, por ver, por aprender de todo esto, incluso quienes están tomando las decisiones, también Yo creo que necesitan aprender bastante, Hernando. No, mira, yo creo que estamos de acuerdo en que es un tema, es un tema sumamente es fundamental, es un problema realmente fundamental del país y del mundo, por supuesto. Pero, primero, tenemos que entender que estamos en Colombia, estos discursos universales, como con todo respeto de la ministra, no nos ayudan, porque, porque ese no es el papel de, de ellos. Entonces, esto es un problema que, como decimos los de economistas, tiene muchos escenarios, muchas variables y muchas restricciones. Lo creo que la enseñanza de este programa es sumamente interesante, es hay un repertorio de alternativas. Esto no es simplemente una, una solución mágica. Segundo, esas alternativas varían para cada país, que tanto nuestros dos invitados han insistido en la peculiaridad de Colombia. Colombia tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, pero tiene ventajas importantes. Tenemos una, lo hídrico es una ventaja clara y el, y el hidrógeno es una ventaja clara de Colombia. Entonces, yo creo que el llamado es a que seamos un poco más cerebrales y más racionales y menos ideológicos de lo que está haciendo, desafortunadamente creo yo, el, el debate en Colombia. Creo que es una lección importante de que tenemos que hacer las cosas de manera inteligente, sin dogmatismos. Pensando en interés nacional, añadiría simplemente otra, otra variable. Para, para, pues, si Colombia va a dejar de explorar petróleo, supongamos que esa decisión se toma, lo inteligente es a cambio de qué. Si Colombia, que no produce nada, pero si ofrece, no, no, no, bueno, está bien, Colombia es el sacrificio. ¿Para qué? ¿Para que nos ganaran una medalla? Al otro día otro país produce los 400 mil barriles que exporta Colombia, con todo el respeto. Entonces, yo lo digo de esta manera, si, Colombia, si el presidente está pensando en Colombia, lo que tiene que decir es decirle a Estados Unidos y a Arabia Saudita. ¿no? Colombia va a dejar de explorar, ¿ustedes cuánto ponen? ¿Qué hacen? Digo estas cosas... Otra vez, porque creo que el mensaje que te tenemos para el público es la necesidad de ser menos ideológicos, más serenos, más realistas. Hay mucho saber y hay muchas alternativas tecnológicas factibles. Entonces, en esto es especialmente dañino los simplismos, los discursos fáciles. Eh, eso creo yo que es la lección más, conclusión más importante de esta conversación. Y no Inter gasta. Hernando, y, y yo diría esto que me parece de la mayor importancia. Nosotros debemos eh, aprender de las lecciones que nos está dejando la crisis energética de la Unión Europea, que son básicamente tres. Primero, que tan importante como la transición y la seguridad energética es la soberanía energética de los países. En segundo lugar, que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. Fíjense lo que hicieron allá, apagaron las térmicas, apagaron los los reactores nucleares, se apresuraron a hacerlo y les tocó echar pie atrás y volver a prender las térmicas volver a aprender los reactores nucleares y, es al, y, y al poner a generar nuevamente con carbón y gas, disparó la demanda y los precios, y hoy tienen una, eh, unos precios de la energía y unas tarifas por las nubes. Y va la tercera lección de que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se quiere Sí, pues entonces también el mensaje es no derrochar energía en los debates que no lo merecen, ni en, ni en el poco equivocado de esos debates. Y que una cosa también, además de la transición de la sustitución energética, pues es con que desde el punto de vista económico se reemplazarían unos ingresos y unos gastos que genera el no tener las fuentes de energías suficientes. Pues muchas gracias. Yo creo que, la... sí, yo, yo quería, Darío, eh, eh, Tienen energía ustedes, tienen buena energía. Las, sí, sumarme a las conclusiones que, que acaba de, de listar a Milcar de una manera muy asertiva, eh, diciendo que adicionalmente va a ser muy importante que tengamos en cuenta, nuevamente, de lecciones aprendidas de otros países, por ejemplo Chile, toda la cadena de... Eh, producción y transmisión de energía eléctrica. Chile tiene su parque eh, solar muy importante, con una producción muy importante que nadie está aprovechando porque la, todo el sistema de transmisión de energía eléctrica está todavía por construir. Entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas de, de transmisión pues son, van a unos tiempos de construcción que son muy distintos de lo de instalación de, por ejemplo, los paneles solares. Entonces, ahí es, es como coordinarnos no para que si se está produciendo no la estemos desaprovechando, que miremos entonces cómo va a ser la transmisión o si vamos entonces a implementar ahí producción de hidrógeno, así sea mientras tanto. Es decir, complementar todo en el tiempo, planificar de una manera acertada para, como dice el doctor Amilcar, considerar las las lecciones aprendidas de otros países que son muy importantes. Muchas gracias eh, doctora Rocío Sierra, ingeniera química y además eh, doctora en ingeniería química de la Universidad de Texas A&M, al doctor Amil Caracosta, ex ministro de Minas y Energía, economista, ex presidente del Congreso y especialista en estos temas. Y Hernando Gómez buen día por recibirnos aquí en Razón Pública que ahora explora este medio audiovisual. No se olviden suscribirse, si les gustó este episodio toquen ahí el botoncito de me gusta y estaremos muy pronto con otro tema hasta pronto todos gracias, muchas gracias adiós gracias.